El impulso de nuestro país está en la fuerza con la que los bolivianos y las bolivianas levantan el país cada día. Esto hizo que Bolivia en los últimos años alcance el índice de crecimiento más alto de Sudamérica. Es el resultado de una política económica hecha por bolivianos para los bolivianos, que nos ha dado más de una década de estabilidad económica, con metas logradas para redistribuirlas entre los bolivianos. Si Bolivia crece, crecemos todos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.